Visiblemente conmocionado y golpeado, Rudy Reynoso Ortiz, quien según él se gana la vida lavando vehículos, denuncia a dos personas a quien solo identifica como Santiago y El Gordo. Lo acusaron de robarle dinero, por lo que lo golpearon. Rudy asegura nunca ha robado en su vida. No, Los lo, lo, dueños y carro entran a pagar que que yo le cojí dinero si yo tenéis pruebas que yo cogí dinero que ellos me, me entregan dinero con el carro ahí, ahí, no, ahí no había dinero no me, no me, no me, no me dijeron yo ahí hay dinero ahí, no me dijeron nada de eso y entonces me acaranan y me entran a palmear un coso dice estar dispuesto a entregarse a las autoridades policiales para que el caso se investigue ya que ha sido amenazado de muerte por los agresores dice que yo le cogí un dinero entonces yo yo vine para que me entreguen en el coité porque yo no he hecho vaina mala yo no caro bajo de verga o sea, salió yo supe de la gota y me acostaré a ir en plan mira, a ver todo eso, mira, a ver, un palo sí, yo lo conozco uno de Santiago y uno dicen el goido y el, y el otro me está ofreciendo que me va a ir para de tiro si me vaya solo por la carretera entonces yo vine aquí para que me lleven a entregar este y que le vayan conmigo, desea, yo no me lo ha robado nunca para NTN, Joan Cordero